Y todos son, nosotros somos. Nosotros teníamos nuestro pro, nuestras propias leyes, que eran Amasua, Amakella, Amayuya, Janiraki Karimpi, Janiraki Luntatanti, Janiraki El hombre blanco ha hecho a su propio Dios, a su imagen y semejanza. O sea, ellos han venido a nuestras tierras, han traído la Biblia, nos dijeron cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían nuestras tierras, nuestras riquezas, y nosotros teníamos solo la Biblia. Nosotros tenemos una raza, un pueblo, somos unidos y somos una nación. ¿Cuál será la verdadera revolución india que nos plantea Fausto Reynaga? Nosotros solo buscamos nuestra liberación. Fausto Reynaga dice... Que para dejar de usar el término indio lo vamos a hacer cuando nos liberemos. La verdadera devolución que quiere Fautos Reinaga no es en la vestimenta o como nos podemos ver en el exterior. Lo que quieres aquí en la mentalidad, la filosofía de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, los cuales debemos valorar. Cuando hoja a en la nuestra... casa, qué violencia? Nuestras culturas como esa Amayú, masua Amakeya, tenemos que recuperar eso. Tupac Catari, bartolina sisa querían liberarse, pero para llegar a esto hay tres pasos importantes, que es el poder del indio. Primer paso, la liberación. El segundo paso es la reconstrucción de Tahuantinsuyo. Y el tercer paso es la identificación de toda Indoamérica, lo que es Aviala. El indio no es el problema, sino la actitud blanca, la sometedora, la cultura asesina la, del occidente. Un conocimiento extranjera que no es del indio, eso nos ha metido. Lo que ellos tenían, conocimiento, eso está en nuestra mente. Por eso nosotros... Estamos atrasados. El hambre ha llegado con Francisco Pizarro. Francisco Pizarro ha traído la pobreza. ¿Qué más ha traído Francisco Pizarro? Mentir, robar. ¿Antes acaso había eso en los incas? Según Fausto Reinaga y Ramiro Reinaga, la iglesia, la religión, solo nos ha traído problemas, nunca ha llamado al indio, solo ha llamado al blanco. Y a y el Inca debe servirnos de ejemplo. ¿Por qué? Porque para ellos no hay el odio, la envidia, el individualismo, según Fausto pero tiene razón, compañeros, porque antes de que llegara el occidente a nuestra, había ya la tierra en pleno florecimiento. No había eso, no había el individualismo. La tierra era cuidada, había una cosmovisión donde nosotros nos comunicamos con la madre naturaleza. Tupacatare dijo, Eso es lo que estamos haciendo, nosotros nos vamos a levantar. Que los indios no somos como ellos, no somos egoístas, somos de de la unidad, de la paz, de vivir en armonía. Abuelos, yosan abuelos, hilere, iqitere. Wi lapa wartawai, yos like. pueblo, marca por marca, marca por marca muite. Ukana hilakata hikise. hikisi kunhamsa akak ara ukana karo. Maisaro halan kujs kamach nasaso amuite una cerco, Luri, Kachukiago, marcana. 500 años nos han dicho indios, nos han humillado, nos han masacrado, nos han quitado nuestras tierras, han traído otras religiones. El indigenismo y el indianismo, hay una diferencia fundamental en las dos. O sea, el indigenismo, ¿qué trata? Es una corriente política que solamente busca integrarse, unirse... Unís a una sociedad, a una cultura. A los jóvenes Aymaras en especial, ¿no? Que ya no quieren ni vestir, ni escuchar nuestra música. ¿Qué, qué quieren ellos? Quieren, ya no quieren nuestras comidas, quieren comida chatarra. ¿Qué prefieren? Prefieren aprender el inglés de los gringos. Nosotros somos una nación y como tal debemos de luchar con la fuerza de Tupacatari y Bartolina Sisa. Cuando podamos ir a un lugar, a un país extranjero, a ver, imagínense, vamos a ir de pollera, con ahuarcas. Nos van a discriminar, pero eso sí, tal vez ellos nos van a cambiar nuestro, nuestra ropa, nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, de expresarnos, pero ellos nunca nos van a cambiar nuestra sangre, nuestro corazón aymara, nuestra, nuestra lengua. En las guerras que han pasado, Eduardo Avoroa, que ha defendido el litoral, cuando él, la historia verdadera, dice que él era un gran terrateniente, estaba defendiendo sus tierras, antes el indio no podía llegar a un grado superior a una jerarquía más alta. Hoy en día, gracias a nuestro presidente Juan Evo Morales Ayma, el indio puede llegar el grado con la capacidad que tiene. Pero Hivasaja, es que amstar sartan yataki, Hivasaja hichuro sartasan libro de Fausto Reinaga, ukleisa hichaja amuita tashtanuan. Contesta indi hamaruwa Cristo, indi hamawa antes de leer el libro, nosotros pensábamos diferente. Ahora que leemos, pensamos de distinta manera. Sabemos quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos. La obra de Fausto Reinaga de Revolución India. Eh, yo les invito a que todos lean este libro, sobre todo a los jóvenes, y para que recuperemos nuestra identidad. Gracias a este libro, hemos abierto los ojos. Hemos descubierto cosas que no sabíamos y estamos aquí debatiendo acerca de eso para lograr algo mejor, un futuro mejor para el país. Nosotros quisiéramos que el libro rompa fronteras, salga de nuestro distrito, que vaya a otros colegios que vaya a otros países, si es posible, para así poder descubrir la verdad. Como el Ministerio de Deportes organiza los Juegos Plurinacionales, el Ministerio de Educación organiza las Olimpiadas Científicas, un Ministerio de Descolonización va a lograr que el libro rompa fronteras, que, des, que nos descolonicemos a nivel nacional y tal vez a nivel mundial. Quiero dar un mensaje a nuestro hermano presidente. Hermano presidente, nosotros no tenemos derecho todavía al voto pero si sí, nosotros tenemos derecho a luchar para eso nosotros nos preparamos hermano presidente quiero propagar mis ideas usted presidente que has construido este proceso de cambio eso este proceso de cambio nosotros vamos a defender no te confíes en el cholaje boliviano que puede estar presente en tu lado pueden estar administrando el estado pero no te confías en ellos ellos pueden tener un pensamiento ambivalente ellos cualquier momento te pueden, traicionar, te pueden hacer una traición pero confía siempre en tu raza nosotros somos tus hermanos menores y nosotros tenemos que seguir luchando por la fuerza política de liberación como planteaba justo Reinaga. eso ha llegado el indio se ha levantado hoy día hoy el indio está erguido Hoy el indio ha levantado la cabeza y Bolivia existe para el indio. El, Bolivia debe ser para el indio.